Luego de llegar a un acuerdo con las autoridades en el que se comprometieron a acondicionar las calles del sector Guzmancito de esta ciudad en un plazo de 10 días, de los cuales ya han transcurrido 20. Moradores de la zona se quejan por el incumplimiento de los funcionarios. Pues bueno, hasta ahora no ha pasado nada, de que ya donde venido y nadie ha venido a, a hacerse el problema de la calle. Y, y